Nos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Referentes en este ciclo de la capital del Estado, disfrutando y también compartiendo con referentes que han aportado a la sociedad boliviana. Cuando hablamos... ...de Carlos Enrique Tawada Bejarano, hablamos de una industria del chocolate... ...podríamos decir, el Willy Bonca boliviano. ¿Cómo está don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches Oscar, mucho gusto, saluda a toda tu audiencia. Don Carlos, eh, a veces es fácil decir 72 años de experiencia, de trabajo... ...pero dentro de esos 72 años hay sin duda una pasión, una disciplina y también hay esa vocación de poder trabajar a, con la sociedad y ofrecerles un producto de calidad como es Chocolate Estabuada. Así es, efectivamente, tenemos la satisfacción de tener 72 años de existencia como empresa. Eh, situaciones que son muy poco comunes, digamos, que una empresa, especialmente en Bolivia, tenga tantos años, ¿no? Sin duda. Vamos a retroceder un poquito, don Carlos, por favor. Coméntenos, ¿cómo era su infancia? Bueno, eh, mi infancia yo diría, la calificaría como una infancia muy linda, muy bonita. Eh, tuve la satisfacción de tener una hermosa familia, eh, unos padres extraordinarios, ambos ya fallecidos. Que eh, mi papá fue pues, el que creó la fábrica de Chocolates Tawada. ¿Cómo era su papá? Bueno, mi papá eh, era una persona muy agradable, muy amena, muy, de muchos valores, de los cuales muchos eh, recibido yo su legado, él eh, inicialmente eh, trabajaba en el Banco Nacional de Bolivia, pero él tenía un abuelo que era un comerciante de muchos recursos que traía muchas cosas de Francia, para esa época estos sombreros grandes que usaban las damas, vestidos ah, finos, sí. Y entre aquellas cosas él eh, traía más que para comercio, para su uso personal, diverso tip, diversos tipos de conservas y chocolate. ¿Los traían? Los traían desde Francia, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá contaba que eh, su, su abuelo, bien, porque estoy hablando ¿sabes? de mi bisabuelo, eh, traían por mar hasta la frontera y muchas veces venían a lomo de bestia toda la mercadería hasta Sucre. Bueno, pero este mi abuelo, en realidad, tenía mucha afición por el chocolate. Mi papá siempre recuerda que lo sentaba en sus faldas a tomar un chocolate líquido con galletas que él traía. Qué rico. Y de ahí es de donde viene un poco ya el, el cariño, el, el sabor del chocolate, al chocolate algo así, cosa que posteriormente él ya se anima a hacer una fábrica de chocolates. Eh, para esa época podríamos decir que habían algunas pequeñas experiencias muy artesanales de hacer algunos tipos de bombones que hacían en Sucre. Él tuvo oportunidad de participar en alguna de estas situaciones. Y empezó él eh, en el año de 1948 en forma netamente artesanal, junto con su familia en su propia casa a elaborar los el primer productos de chocolate que, estaba, que son los bombones. Que son los bombones tradicionales que siguen siendo el producto Estrella de Chocolates Taboada, eh, de los cuales muchas veces se han querido imitar, pero nunca se ha llegado a la calidad. Claro. Y este bombón viene un poco de origen, básicamente, digamos, la receta o la forma de hacerla francesa. ¿no? Claro. ¿Y usted de niño era travieso, don Carlos? <ríe> es una pregunta interesante esa, ¿no? <risa> eh, más, o menos. más o menos, ni muy travieso, nada tímido diría yo. ¿Cuántos hermanos tienen? Eh, yo tengo un hermano mayor que es ingeniero eléctrico electrónico. Él hasta hace poco ha estado viviendo en Estados Unidos. Yo soy el segundo de la familia y un hermano menor que hace ya, ya unos 38 años que se fue a vivir a Santa Cruz. ...del cual seguimos lamentando su pérdida, su fallecimiento... ...el 15 de mayo del año pasado, lamentablemente por el COVID. ¿no? Qué lástima, ¿no? Bueno, la pandemia ha traído mucho dolor también a diferentes familias bolivianas... ...pero en este marco de, de recordar a los seres queridos... ...sin duda es muy importante saber también que... ...ellos han estado y han tenido las mismas experiencias y vivencias que usted. ¿Por qué se queda a continuar el legado de su papi? Bueno, a ver, hay, mi, mi hermano mayor... En cuanto salió bachiller, él hizo su bachillerato con una beca en los Estados Unidos, luego estudió en Argentina y sí, después estuvo vinculado y trabajó muchos años hasta jubilarse en empresas petroleras, por tanto él estaba muy poco en Bolivia. Eh, mi hermano menor se casó con una dama cruceña y él le tenía mucho cariño a Santa Cruz porque mi madre es cruceña, era cruceña. Y como consecuencia nosotros siempre estábamos, íbamos a Santa Cruz, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Él le tomó mucho cariño a la tierra cruceña y decidió irse a vivir a Santa Cruz. Y yo fui el que me quedé en Sucre. Y... ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. ¿no? Una es que yo desde muy chico, desde cuando era medio travieso, o travieso como quieran calificar a los que me conocían en esa época, yo siempre tuve una afición por estar en la fábrica de chocolates claro. y me gustaba siempre experimentar hacer una serie de eh, cambios pruebas en la fábrica y bueno poco a poco me fui eh, interesando más en la fábrica metiendo más, más. de niño su papi lo ¿Lo llevaba a la fábrica? Sí, lo... sí, era muy común. Nosotros salíamos del colegio y nos íbamos a la fábrica. En esa época las clases en el colegio se eran a 8 a 12, de, 5, de 2 a 6, y ya hora nos íbamos a la fábrica. Pero el sueño de todo niño es pues, tener una fábrica de chocolates y comer hasta saciarse. ¿Era, era así la realidad o no? <risa> no? Yo veo eso mucho porque cuando se hacen visitas a la fábrica yo veo cómo los niños se... ...se asombran, ven el chocolate líquido, lo prueban, todo aquello... ...pero otra cosa es distinta que desde que naces ya hay una fábrica de chocolate... ...es casa, parte ¿no? de tu vida, en tu casa, entonces... Eh, eh, ...a mí me gustaba el chocolate, yo desde niño siempre buscaba una forma de mejorarlo... ...lo consumía, lo sigo consumiendo... ...pero... ¿Recuerda la primera vez que probó un chocolate usted? Eh, exactamente es que no, porque... Eh, la marca nació en 1948 yo en 1951 y a los 4 o 5 años cuando podía comer chocolate Ay, eh, segura, como y seguro que parte de la vida digamos, claro, tal vez cargos. como como cuando niño niños ¿sabes? acostumbrado a comer a tomar leche claro, o era, la papilla claro. famosa y te acordarías en qué fecha Bueno, eso es lo que me está pasando ¿no? oh, mire. <risa> pero y, me imagino que debe tener muchas anécdotas de su hermano de usted eh, eh, en la fábrica no bueno, en la fábrica eh, era un lugar donde nosotros después de clases o días que no había clases, en vacaciones íbamos, jugábamos mucho. Eh, yo recuerdo que en el antiguo edificio, en el tercer piso, había un depósito. Para esa época todas las materias pre primas, cosas que llegaban a la fábrica venían en envases de, de madera, de cartón, pero básicamente en envases de madera, que eran obviamente muy pesados para esa época y una vez nosotros jugando en el tercer piso que era un depósito grande hacíamos cuevas con estos cajones y estaba un primo mío ahí y no sé cómo bueno recuerdo que fue después de las famosas aracitas en las que te vendían esos cigarritos pequeñitos ¿Ya? de juguete fosforitos y él eh, encendió por jugar algo y votó ahí porque en los cajones venían pues esta paja que tenía y casi provocamos un incendio Ay, en la Dios fábrica. fábrica. Nosotros vimos que, que empezó a arder un cajón, un cartón ahí, salimos corriendo, los empleados hicieron una cadena, bueno, fue sin mayores consecuencias. <risa> ¿Y ¿No, no le hizo nada a su papá? Eh, ese momento no porque nosotros después de la travesura no dejamos de correr hasta nuestras casas yeah. y en la noche fue cuando llevamos la digo, yeah. correr, Pero es una de las muchas aventuras que hicimos en la claro, fábrica, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, la fábrica. Los chocolates Tabada, sin duda, ha traído muchas satisfacciones, ¿no? A su familia, sí. a, a, a la sociedad boliviana igual, porque yo decía al inicio, ¿no? Es un trabajo de familiar que, que tiene disciplina, que tiene vocación para seguir ofreciendo chocolates de calidad y es por eso que ustedes están 72 años en el mercado boliviano. En aquella época, ¿habían otras fábricas Aquí, eh, en, en Sucre, fábricas, bueno, como le digo, empezó de una forma artesanal en 1948, ese año, en octubre, hubo una feria en La Paz, una feria internacional de la industria, y chocolate Estabada ya fue y participó. Tendría seguramente cuatro, cinco, seis meses máximo de existencia. Pero en esta feria nacional e internacional, resulta que chocolate estabado obtuvo el segundo lugar en premio. Y para ¿Con tan la... solo seis meses de...? Seis meses. Para un emprendimiento de seis meses, ese fue un, una motivación extraordinaria. Y de ahí fue que la fábrica fue creciendo, fue cada vez más, más, más, y desarrollando y diversificando sus productos, trayendo maquinarias nuevas, etc. ¿no? Entonces, eh, hay un elemento, creo que yo, que es eh, muy importante en la permanencia, la vida de la fábrica, que es la calidad del chocolate. Es un tema que yo no tengo, eh, no, no es que quiera alaraquear, por decir de una forma. Pero yo le quiero hacer una explicación y a lo ver. voy a comparar con lo siguiente. Eh, una señora que quiere hacer una torta, eh, antes en un libro de recetas o ahora en internet, va a bajar una receta. Una receta le va a decir, un queque, una torta tiene básicamente azúcar, eh, eh, eh, bueno, azúcar, leche, eh, levadura, etc. etc, etc. La forma en que la mezcla, la forma en que la cocina la prepara, es el resultado final. Por eso no todas las señoras hacen tortas tan ricas claro. como si fuera fácil. El chocolate, si usted entra a Internet, está compuesto básicamente por cacao, manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Son los cuatro elementos básicos. Tampoco pretenda que le dé la receta... <laughs> <Siempre>. <laughs> Muy, si bien, muy cómo secreto, los, ¿cómo sí? los prepara, cómo los hace, es el resultado final. Pero en estos componentes que he mencionado, eh, estamos hablando, repito, el cacao, la manteca de cacao, que es un subproducto del cacao. Su derivado. Su derivado. O sea, usted obtiene el cacao tostado, un licor de cacao, y ahí va a, sacar, eh, va a extraer con máquinas especiales, que Taboada es la única empresa en sucre que tiene este, esta máquina, la manteca de cacao y los otros componentes. Ya hace unos 20 años atrás, eh, a nivel internacional, se ha empezado a producir una grasa sustituta de la manteca de cacao. Que son, eh, como es un programa que no quiero entrar mucho en la parte técnica, sino en la que sea más comprensible, es algo similar a, ma a la margarina que es dañina. ¿no? Entonces, lo que se está haciendo actualmente es sustituir la manteca de cacao por la margarina. Ahora, ¿por qué? hay unas razones positivas, muy pocas y negativas también una de las razones es porque con, cuando uno hace el chocolate con este sucedáneo del cacao que se llama, puede manejar el punto de fusión del chocolate entonces si usted alguna vez ve un chocolate tropicalizado ya sabe que no es un chocolate verdadero ese es un punto otro, tiene mejor brillo en el final del chocolate es más fácil el moldeo pero la razón fundamental es que el kilo de esta grasa vegetal de este sustento en chocolate cuesta un dólar y el kilo de manteca de cacao cuesta 10 dólares ah, entonces me imagino que muchas empresas se deben ir por él el... usted va a ver muchas marcas de chocolates eh, que dicen sabor a chocolate porque las legislaciones los códex internacionales de alimentarios ya no permiten que se diga chocolate claro. Entonces, esta bola, desde su creación hasta ahora, y lo haremos por siempre, nunca hacemos esa sustitución de la manteca de cacao. Una forma muy sencilla de detectar si un chocolate es eh, puro o no, es, son dos formas. Uno, usted agarra un chocolate y si el chocolate no se le derrite entre los dedos, quiere decir que está adulterado. Porque, sí, o sí se tendría que derrotar. Claro, porque el punto, el punto de fusión del chocolate está entre los 33, 35 grados máximo. Y tu temperatura está en los 36, 37, entonces la derrite. Si no se derrite, entonces no es un, un chocolate. chocolate Mira cómo aprendemos como sociedad y este, nuestra audiencia. Este es un tema que no es nuevo, porque yo me acuerdo cuando, en los años que no había internet y demás, había la famosa revista Selecciones, ¿se acuerdan? ¿no? Y para los que son de mayor edad. Y bueno, inclusive ahí salió un artículo interesante sobre esto. Y la otra forma de degustar un chocolate sencilla es agarrar un vaso de agua tibia, enjuagarse la boca, probar un chocolate, digamos lo vamos a poner así. Le, tomas un, le enjuagas la boca con agua tibia, tomes un chocolate tabuada, vas a sentir un sabor puro, delicioso de chocolate. ¿Te parece si lo hacemos eso al final del programa? Eh, si es posible, sí. Claro. Si conseguimos el agua tibia con todo gusto. ¿no? Muy bien, lo vamos a hacer entonces, <risa> nosotros, Se encarga de aquello. Yo... Y bueno, y la segunda es que... ...vuelves a repetir el procedimiento... ...enjuagarte la boca y prueba, pruebas otro chocolate... Eh, ...nacional, internacional de la competencia... ...lo vuelves a degustar... ...y vas a sentir un sabor grasoso en la boca residual. Mira. Que es producto de la sustitución de esta grasa que se ah. está haciendo que eh, aparte de ser dañina, ustedes saben que, que cada vez están más entendiendo no consuma carina, la carina tiene este, claro. etcétera, etcétera. Pero ahí sientes la diferencia. Y el otro gran problema de la sustitución es que esa grasa no es 100% compatible con la grasa del cacao que tiene, por ejemplo, el licor de cacao. Por tanto, en un periodo de 3-6 meses, según la calidad de esta manteca, se produce un proceso técnicamente llamado de oxidación, ...que comúnmente es el ranciamiento o sabor jabonoso que siente el chocolate. Hay muchos chocolates de eh, países eh, limítrofes, el Brasil, por ejemplo... ...que tienen muy lindos envases, un precio muy bajo... ...pero prueba el sabor. Yo ahí tengo una anécdota, por ejemplo... ...yo recuerdo una vez un amigo, algo mayor que mí, me decía... Eh, ...Carlitos... Y de tus chocolates son buenos, pero son algo caros. Pero te voy a contar lo siguiente. Si yo cuando tengo que hacer un regalo de chocolate, me compro este X marca, que, de chocolate que tiene un envase muy bonito, porque es muy barato. Pero cuando compro chocolate para claro. mi consumo, pues solo trabajo. Qué lindo, ¿no? Bueno, Vamos a seguir conversando, don Carlos, nos vamos a ir a una pausa comercial en estos momentos en su programa referentes desde la capital del estado, disfrutando de las delicias de toda Bolivia, aquí donde don Carlos nos ha abierto sus puertas para poder conversar y conocer con nuestra audiencia el trabajo que realiza la familia Tahuada con los chocolates Tahuada, los chocolates más deliciosos de toda Bolivia. Pausa y volvemos. Gracias por su preferencia, nosotros continuamos con más de su programa referentes desde la capital del estado, aquí estamos compartiendo también con quienes han sido parte de la historia de las delicias del estado plurinacional pero también de las delicias de lo que ha sido esta fábrica que tiene mucha historia pero el cual con don carlos conversábamos y, y nos daba algunos detalles para que podamos ser un poquito más exquisitos no al momento de escoger un, un chocolate de fondo tenemos aquí esta imagen muy bonita de don jorge y la señora nelly sus papis mis papás eh... Como le comentaba al principio, mi papá trabajaba en Banco Nacional de Bolivia. Alrededor de sus 35 años decidió hacer una fábrica de chocolates. ¿Qué le motivó? ¿Le contaron qué fue el, el, el detonante para que se que él, el... que él había estado alguna vez, eh, en cierta forma, como estaba trabajando con algunos fabricantes de chocolates muy precarios para esa época, lo que le comentaba, el gusto por el chocolate. Y la decisión de hacer una empresa, porque mi papá, eh, su... Abuelo, mis bisabuelo le, le comentaba que lo sentaba a comer chocolate, era un hombre de muchos recursos, pero el padre de mi papá murió cuando mi papá era muy chico, tenía siete años, ellos eran cuatro hermanos, que obviamente en esos tiempos la mamá tuvo que lidiar para sacarlos adelante. Claro. Mi papá de, de profesión era contador, trabajaba en el Banco Nacional, y en, en algún momento, de alguna forma, incentivó a sus otros tres hermanos ...y a su madre a hacer una sociedad para hacer esta primer, este primer emprendimiento... ...que llaman a un artesanal que empezó. Eh, con el tiempo eh, de los cuatro hermanos, el mayor José y mi papá... ...fueron los que continuaron con la fábrica, eh, los dos gestores principales... ...los otros hermanos eh, tuvieron otras actividades, otros negocios... ...mi abuela murió y todo. ¿no? Pero mi papá fue el hombre que siempre estuvo dedicado a la fábrica... Él murió el año 2005 a los 89 años y lamentablemente mi mamá hace dos semanas eh, faltando de muy pocos días para cumplir 97 años. Ya me dirá, ¿por qué vivió tanto mi mamá? Pues que consumía chocolate todo. <risa> el elixir de la vida. <risa> bueno, y se empezó pues de una forma muy artesanal, como le contaba con este premio que fue a los seis meses. Eh, al poco tiempo ellos tuvieron que Alquilar un local para continuar la fábrica creciendo, posteriormente otro más grande, finalmente se compró un edificio que estaba en la zona central de Sucre, para la gente que conoce Sucre, en la plazuela de Cotes, que hace unos ocho años fue vendido porque se diseñó en un ambiente aquí, una fábrica ya especial para chocolates claro. y porque estábamos a cuatro cuadras de la plaza, había problemas de parqueo industria, eh, medio ambiente un poco hablaba del tema aunque el chocolate, la fabricación del chocolate no es contaminante aquel entonces eh, poco a poco la fábrica ha ido creciendo, diversificando sus productos e incrementando maquinaria por ejemplo la familia Taboada, la de mi padre especialmente, nunca tuvo una cuenta de dinero fuera de Bolivia. Todo lo que la fábrica generaba se, miraba, miraba, se, se miraba. reinvertía, se reinvertía, se reinvertía. Ahí empecé a meterme yo. yo a mis 17 años ya, cuando salí de Chile, estaba muy involucrado en la fábrica. Mis, eh, los hijos de mi tío eran menores, no tenían mucho apego a la fábrica. y os dijo una cosa natural, diría yo. Claro. Y, bueno, yo vengo siendo la segunda generación, que desde muy joven empecé a hacer muchos cambios y muchas mejoras. ¿Sintió ¿no? la presión familiar de, de continuar esto? Porque, como usted dice, puede ser hijo de, de, de un fabricante chocolate y, y, y no interesarle, ¿no? No, ¿En este caso? nunca sentí una presión familiar a mí. Nunca escuché que mi padre me hubiera dicho tienes que continuar, tienes que ser, tienes que estudiar sí. cada carrera. Fue algo que a mí me gustaba. Eh, yo digo, hay dos temas bien interesantes en la vida. ¿Qué es lo que uno hereda materialmente? Claro. ¿Y cuál es el legado que te dejan tus padres? Eh, los legados de mi padre son muchos. El cariño por el chocolate, eh, la dedicación. Porque yo, ¿qué cosas le aprendí a mi padre? Que tal vez ahora mucha gente no valora eso. Aprendí su forma de trabajo, eh, su entrega al trabajo. Mi padre era un hombre muy trabajador pero no como ahora se comenta mucho y dicen que por hacer fortuna sales 7 de la mañana, vuelves 11 de la noche. ¿no? Mi padre trabajaba en los horarios normales, era un hombre de trabajo intenso y a mí me inculcó eso, porque él tenía dichos muy interesantes. Cuando yo era joven y empezaba a meterme en la fábrica, obviamente a veces con el entusiasmo y la experiencia, él siempre me decía, Carlos, la, la Plenitud, la potencia de la juventud con el ser dinero de los viejos. Siempre me decía: cuando tú tengas que liquidar, por ejemplo, o favorecer a un trabajador, siempre beneficiando primero al trabajador que a la empresa. Y una serie de tipos de, de, de dichos como esos, porque algo que no mencionaba mi papá con las palabras que voy a repetir, pero que era un principio que después lo leí que lo aplicaba. Él decía, nadie es perfecto porque solamente es perfecto Dios, claro. pero puede ser correcto. Eso sí. Entonces yo en mi padre siempre vi una persona totalmente correcta, cabal, cariñosa, buen esposo, buen padre, eh, buen eh, jefe de gerente de empresa. Eh, hace dos semanas, cuando ha fallecido mi mamá, eh, tuve la satisfacción y la emoción de ver cómo empleadas si ya. ha casi ancianas, algunas alrededor de 20, como lo hicieron con mi padre, han asistido al velorio por el cariño y agradecimiento que tenía a la familia Tabar. Porque si tú haces una empresa, y eso es tal vez una recomendación para la gente joven, y la haces bien hecha, no solamente me refiero a la infraestructura, el procedimiento, pero si siempre pagas impuestos, si siempre eres justo con tus trabajadores, cumples obligaciones sociales, siempre te ve bien. Claro. Y ese es un legado que me dejó mi padre. Qué lindo. Y la verdad es muy importante, ¿no? Porque la fábrica es pues hecha por, por los que trabajan, ¿no? Y si ustedes les dan todos esos beneficios y les dan esa cultura de, de poder trabajar y ser parte. De, ...de ese legado... ...sin duda las personas se van a sentir... ...también como miembros... Sí, pero creo que aquí cabe aclarar una cosa... Eh, ...para que se entienda bien... ...no es darles... ...es cumplir lo que la ley manda... ...porque mucha gente confunde... ...y dice yo le he dado un beneficio... ...le he dado una vacación a mi trabajador... ...no, no le estás regalando nada... ...le estás cumpliendo lo que él... ...lo que es justo su salario justo, su vacación justo, su indemnización si se retira, sus vacaciones. Entonces, eh, a veces hay el criterio, escucho, todo, menos en estos tiempos que antes, el empresario como una persona explotadora, eh, con una imagen... No, el empresario, primero ser empresario, como también decía mi padre, de ser Quijote, porque hay muchas dificultades. Entre vientos y mareas. Entre hay que vientos y mareas. Y, y como en todo, hay buenos empresarios, hay malos empresarios, <risas> hay regulares empresarios. Pero, ¿por qué tal vez estigmatizado un poco la imagen del empresario? Porque la gente en general, el trabajador, cree que el objetivo del empresario es explotar al trabajador. Y eso no es así. Yo creo que una gran mayoría de los empresarios que tienen éxito son aquellos que precisamente cumplen todas las leyes sociales y obviamente todos los beneficios Y colaboran en todo lo que les es posible A sus trabajadores Porque son seres humanos Que te están ayudando a generar una empresa claro. Usted me decía a los 17 años Ya estaba eh, inmiscuido En la empresa familiar eh, Cuando llega a la universidad ¿Qué escoge? ¿Cuál era la carrera que, que iba a tomar? A ver eh, Yo cuando salí de bachiller Pensé que tenía que ser ingeniero Porque... El hijo de un dueño de una fábrica de chocolate tiene que ser un ingeniero industrial, un ingeniero químico. Mi primera intención fue estudiar ingeniería química. Fue algo que estuve un tiempo corto. No me gustó. No era lo que yo quería. Yo tenía otras inquietudes también, que no es un tema para tratarlo ahora, pero en la actividad política. Y fue una de las razones que me indujo y me gustó estudiar abogacía. Entonces yo soy abogado de profesión no doctor en Derecho, porque cuando yo salí de la universidad, la decía ya había cambiado el doctorado por la licenciatura, ¿no es cierto? Pero medicación principal, aunque ejercí parcialmente la profesión, especialmente en algunos casos, un poco más adelante, de, de como apoyo, asesoramiento a otras empresas, eh, yo descubrí que había una escuela famosa en Alemania, y allí me fui, un año casi, hice un curso para obtener el título de técnico superior en confitería y chocolatería. Entonces, yo obviamente en este curso le di mucha más importancia y énfasis a la parte de la chocolatería. Eso me sirvió mucho, aprendí mucho este tema de las grasas. Me enteré en esa época no había pues internet, ¿no es cierto? Que hay códex que regulan. Europa está mucho más, era mucho más estricta ya en ese año y, este, y actualmente sigue igual si te usas una grasa sustituta pues tienes que poner declararla y poner sabor al chocolate y poner el contenido entonces eh, mi dedicación siempre fue a la a la fábrica y una motivación por la que yo me quedé en Sucre me gusta la ciudad, me encanta y además los tres hermanos fue el, fui el único que me casé con una chuxaqueña y tú pues, sabes que la esposa y tus hijos, Chucrequén, siempre es un anclita que te mantiene en la ciudad. Alguna vez reconozco que, que hablando con mi papá, le decía, mirá cómo va la situación, el acelerado progreso que tiene Santa Cruz, ¿por qué no debemos de llevar la planta o parte de la planta a Santa Cruz? Pero había técnicamente muchos problemas, como es el tema de calor, una inversión más fuerte, etcétera, etcétera. Pero ya el chocolate era conocido como chocolate Sucre. Mi papá era una persona muy arraigada a Sucre, que, y yo también. Entonces eh, se mantuvo en Sucre eh, la fábrica. ¿Cómo era Sucre antes, recuerda? Chiquito, bonito, tranquilo. <risa> yo vivía en la zona del Parque Bolívar. Eh, Linda zona. zona. Y como decía mi mamá, eh, su patio ha sido el parque, porque... <risa> Yo de, de niño junto con mis hermanos y mis vecinos he sido muy dedicado a ser muy buen ciclista. Y teníamos la opción de salir y pasear todo el parque, corretear en bicicletas, caernos todo lo que quieras, hacíamos competencias. A esa época obviamente teníamos 50 centavos, un peso, poníamos una caja común, el que ganaba se llevaba todo. En la siguiente de repente la pérdida. Pero pasaban pues eh, uno o dos autos por día en esa ruta, entonces no tenías ningún riesgo. Eh, no había mayor cosa Entonces la, la parte en esa área También muy divertida claro. Los vecinos muy unidos porque, Todos se conocían bueno, Lo que pasa es que en esa época Primero no había televisión No habían celulares, no habían tablets Entonces cuando querías divertirte Tenías que salir, ser amigos de los vecinos Hacer carrera de bicicleta Jugar al paso okay. La quemada, todas aquellas cosas Entonces eh, Todas esas personas que hemos sido amigos de juventud creo que tenemos un vínculo de unión aunque obviamente con el tiempo cada uno va por su camino más fuerte que ahora porque ahora yo veo que los amigos se reúnen y están claro, con el celular no, ¿no? Que, que perjudica y a la vez. no interactúas y no conoces muchas facetas de otras personas sí, sí. y por tanto tampoco tomas tanto cariño claro. don carlos en su juventud me imagino que ha tenido pues una gran cantidad de de, de compañeros, de amigas, de amigos, ¿cómo era usted para enamorar a las chicas? Eh, ¿Con chocolate? Ah, tenía, tenía una facilidad, ¿no? Llevar un chocolate. Eh, eh, mi papá o mi tío, creo que fue el que dijo una vez: una barra de chocolate, una tableta de chocolate, Sabe más puertas que 100 bolivianos. Ah, mire. Pero una parte de conquista era ¿no? Que un corazoncito especial, un chocolate especial. ¿A su esposa cómo la conquistó? Eh, en esa época, todo el mundo dábamos vueltas en la plaza, los hombres a un lado, las mujeres a la otra. Y yo la vi, me pareció linda. Bueno, siempre es una mujer muy linda, mi mujer, para hacerle propaganda. Y tenía una prima que era medio su amiga, y le dije, pregúntale a Sonia que si la llamo, sale conmigo. Le pregunté, y que me llame, pues bueno. y salió. Pero resulta que la primera vez que yo salí con mi mujer, la invité al cine. Nos vamos al cine. Y yo todo galán, la faro frente a la pastillera, y le digo, ¿qué quieres que te invite? Ella mira, agarra y se hace un chocolate sublime que había en este. De la... Y yo le digo, ¿y cómo, tenía yo fábrica de fabricar el chocolates, te vas a comprar un chocolate? Bueno, fue una vez que siempre la recordamos. Pero bueno. Eh, hay, ¿Qué quiero decir? Que el chocolate conquista mujeres. Y ahora, a mujeres. Atención todos los hombres, entonces. Lo que nosotros tenemos ah, una, serie, una variedad de chocolates, bueno, claro. creo que no hay ninguno aquí, pero cacas con bombones corazones, especiales. bombones, que son aptos como para, para, conquistar, para conquistar a las Para conquistar bueno, sin duda, ¿no? Ah, mire, y, y me gusta esa frase que decía, ¿no? sus familiares el tema de que una barra de chocolates abre más puertas que sin bolivianos. Cierto, sí. ¿sí? Porque, además, alegras el día. Yo creo que si le invitas a un amigo, a tu mamá, a algún familiar o a tu novia, darle un chocolate, pues es otro sentido. Tiene también su momento y, su, y, y es algo más especial. Claro, porque el chocolate tiene la ventaja de que además como figura del contenido es bonito, eh, pero es algo que gusta, eh, yo creo que al 99.99% claro, de la señor. población. Y siempre se puedes de recibir un regalo, ¿no? ...y pe, pe, para ahí te regalan un prendedor, algo que no, si, no existimos, pero un chocolate... Luego, pues, cambié, eh, ...uno de nuestros eslogans ha sido, y alguna vez lo usamos, eh, taboada el dulce sabor de la vida. Bien. La otra vez nos visitó don David Santana en la fábrica y él dijo, eh, entre las anécdotas, dice, ahora... Estos chocolates tabuadas son chocolates alegres, contentos. Ah, ¡Chocolates contentos! Entonces... Eh, es que alegran la vida al probarlos, al saborearlos. bonito poderle dar un chocolate. ¿No? Obviamente no. sí es un buen chocolate. ¿Sus hijos? Dos hijas mujeres. La mayor es licenciada en la administración de empresas y la segunda estuvo en comunicaciones. Ambas están trabajando conmigo. Lo hacen muy bien. Tengo dos nietitas mujeres, un hombrecito. Y bueno, yo estoy en la etapa de mi vida de jubilarme. ¿Ellas continuarán el legado? Ellas tienen que continuar. Eh, no es fácil hacer una transmisión. Hay mucha experiencia que transmitir. Yo realmente ya hace dos años antes de la pandemia les dije, este es mi último año. No sé si en enero, en 31 yo me retiro, se hacen encargo La pandemia trajo todos los problemas que sabemos, económicos, etcétera. Yo he sido postergando un poco más, pero me, es muy difícil que yo deje totalmente la realización claro. de la fábrica porque mi pregunta es ¿qué haría después de comer ricos chocolates? Claro, ¿no? Es, ¿no? Porque... Entonces, ellas eh, están entrenando y después serán mis hijas o mis nietas y tengo un nietito de, que va a cumplir dos años, varón, que será la cuarta generación que... claro Será, yo creo que si Dios me da vida y salud cuando Él tenga 17, 18 años tratará de inculcarle todo aquello que mi padre me inculcó a mí y ojalá poder transmitirle ese cariño a la fábrica y a esa afición por el chocolate. Duda, sí. un legado una tradición, eso es chocolate esta Nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más de su programa referentes desde la capital del estado, desde Sucre, compartiendo con personalidades, con referentes en diferentes ámbitos, en este caso un referente familiar que permite que ustedes podamos y nosotros podamos disfrutar de los chocolates más deliciosos que tiene Bolivia, que tiene la capital del estado. Pausa y volvemos con mucho más aquí en su programa Referentes. Gracias por continuar en referentes a través de la señal de Avia Yala Televisión en este ciclo de entrevistas a personalidades que se han destacado en diferentes rubros desde la ciudad de Sucre, la ciudad blanca en el cual cuando decimos sinónimo de esta hermosa ciudad, por supuesto, son los chocolates tabada que sin duda aportan al país, pero también ayudan a miles de familias a poder Tener un trabajo seguro y poder también lo que usted mencionaba, ¿no? compartir esa cultura que ustedes están como esencia hacen de cada uno de los miembros que son parte de esta empresa. Así es. Eh, bueno, Tabada tiene su, su prestigio por la calidad de su su antigüedad. Eh, en alguna oportunidad, hace pocos años en la pandemia, recibimos una distinción también del Senado que hace reconocer que. Chocolate Aguada es la causa de que Sucre sea conocida como la capital del chocolate en Bolivia. Qué lindo. ¿No? Y ahora nos han anunciado otro reconocimiento para este 25 de mayo por ser la empresa más antigua de Bolivia de chocolates. Y bueno, eso se debe a todo el esfuerzo y el tiempo de trabajo. Claro, el esfuerzo y todo el equipo de trabajo, ¿no? Ahora, eh, hablando un poquito, don Carlos, en el tema de la juventud de Sucre, que muchos migran. Antes no era así, ¿no? Más bien de, de, de otros departamentos que a esta hermosa ciudad para poder eh, formarse académicamente. Pero también es preocupante porque ustedes como empresa pueden ver que hay eh, mucho talento joven que, que se va afuera. Ah, bueno, hay un, hay un tema interesante aquí. Sucre ha sido, hace años atrás, el centro médico más avanzado de, de Bolivia. Todo el mundo venía a Sucre a hacerse curar. Yo recuerdo mucho menonitas que venían casi aviones enteros al Gastro, gente que venía a la Escuela Nacional de Maestros, que se llamaba nuestra Universidad San Francisco Javier, de primera calidad. Y Sucre eh, es una zona que geográficamente no tiene muchos recursos. ¿No? O sea, no tenemos buena minería, no tenemos buena agricultura. Y en fin, tal vez en, hasta hace poco tiempo, eh, poco, pocas carreteras, medios de transporte. Pero eso, en mi opinión, no es un óbice para hacer una empresa en industria en sucre. Porque, a ver, eh, mucha gente me pregunta y me dice: ¿Por qué tu papá hizo una fábrica de chocolate sin sucre? Si no produce cacao, no produce leche y no produce azúcar. Sí, lo días, pero tiene el clima ideal para hacer chocolate. <risa> bueno, pero él se arriesgó a un emprendimiento. El tema en Sucre es que yo no veo lamentablemente en la juventud actual, ya desde hace algunos años atrás, eh, que haya una continuidad de los negocios de sus mayores o que haya nuevos emprendimientos. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa en Sucre? Eh, yo te podría poner un ejemplo. Aquí cerca, cerca de la Facultad de Tecnología, había un negocio muy importante de una eh, librería. Muy exitosa. A los pocos años, le pidieron el local a la señora esta, tuvo que trasladarse y el dueño de casa puso una librería. En Sucre es muy común, el otro tema el de las famosas salteñas. Tú vas a un local, es un garaje local que han alquilado, hace una buena salteñería, tiene prestigio, el dueño de casa recupera su local y pone su salteñería. O sea, el problema en Sucre es que la gente hace lo que ya hay. O Se dice, sí, si si no le fue bien haciendo exproducto, yo voy a hacer lo mismo. Y en el fondo perjudica y critica. Y no es iniciativa de crear cosas nuevas, ¿no? Y de una de las razones, por ejemplo, yo me quedé en Sucre, ¿por cómo me iba a quedar en Sucre si había una gran empresa que continuaba? Si mi padre probablemente se hubiera quedado como empleado del banco nacional hasta su jubilación, yo no tendría mayor motivación de quedarme en Sucre probablemente. Pero yo creo que a la gente le falta en Sucre, me refiero especialmente. Un poco más de creatividad, de iniciativa y de riesgo, porque hay un dicho común que dice el que no arriesga no gana, Y el otro tema es que la gente eh, supone mucho las cosas, dice, no, yo si hago tal cosa no me ve bien, ¿y por qué? Supongo, es que no, no supongas, Pregunta, investigar, intentarlo. Entonces, lamentable, pero mucha gente que se educa en sucre chuquisaqueños, que ya vienen menos que antes, que salen muy buenos profesionales, yo conozco a mucha gente joven que tiene buenos cargos en empresas importantes en el eje central, digamos, fuera del país, que yo creo que ese talento podrían haberlo, o sea, con ese talento haber creado alguna inversión, algo y hacer que sucre te avanzaron. Ah. Tranquila, linda hermosa para vivir. Sí, sin dudas, bellísima, ¿no? Nosotros venimos y disfrutamos de, de, de toda la arquitectura colonial, de su historia y, y nos encanta poder compartir con personas que también hacen historia desde, desde ese legado familiar que tienen, ¿no? Me hablaba usted de mucha creatividad y eso es lo que también se refleja en cada uno de los productos que tiene Chocolate Estabada, ¿no? Las presentaciones que uno puede ver y también el... Eh, ese plus que se le da a cada uno de los chocolates que llegan al consumidor, a la gente boliviana, a la gente extranjera, que cuando llega a Sucre lo primero que hace es pedir tráemelo un chocolatito por lo menos una barrita. Y aquí vemos presentaciones realmente interesantes que ustedes están sacando. Y justamente por el mes de mayo, el Día de la Madre, gracias mamá, solo tú me lo das todo sin pedir nada a cambio. Chocolate estabado. Sí, en realidad... Hay temporadas, día del padre, día de la madre, día del estudiante, Navidad, Carnaval, se me pasa alguno, en la quizás en líneas especiales de temporada. Ahora el tema de, del envase del chocolate, porque la calidad siempre se ha mantenido, también ha tenido un desarrollo vertiginoso en, en Bolivia y en el mundo, ¿no? Eh, nosotros no, no mantenemos eh, diseños por más de dos o tres años porque la gente siempre pide la innovación. Pero esto es fácil ahora porque hay empresas muy importantes eh, que fabrican muy buenos envases. Yo recuerdo que cuando recién empezó la fábrica llegaban de Inglaterra los papeles estañados con el, el logotipo de Tabuada para envolver los bombones. ¿De Inglaterra? De Inglaterra las importaban. Las bolsas que harían de papel celofán era todo un problema hacer la impresión del logo. Ahora hay, nosotros pues, pues, sí, pues, trabajamos con Sagitario, una de las mejores, o si no es la mejor imprenta de Bolivia, claro. que tiene capacidad de hacer los mejores envases y en cualquier diseño y quinoquia. Pero la dinámica ha crecido si No es como tu celular. Pues tu celular es dos Anchas antiguas, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces están ustedes a la vanguardia, ¿no? Podemos hacer ya casi en la recta final. Qué rápido ha pasado el tiempo. Estoy seguro que ustedes están disfrutando y que se les hace agua la boca cuando hablamos de chocolate esta aguada. Eh, me decía y me explica cómo. Bueno, esto es fácil usted. Ya. Me a abrir una tablet. un chocolate de calidad? Aquí tienes el envase. El envase interior lleva, lleva el logotipo de tabuada. Que es una máquina especial de envasaje. Bueno, ahora voy el chocolate. A ver, vamos. Lo abro. Ahí saco, a ver, un cuadradito. Bueno, ahora manténgalo en la mano unos minutos. Ya. Mientras, abro, mientras se va derritiendo. Claro, ahora posiblemente pero, va a tardar un poco más porque el está medio frío, pero... Claro. Bueno, ahí, ahí seguro que ya va a empezar a sentir que la mano está Me grasosa. Me más melosa. Sí. Eso no pasa con un chocolate que no está hecho a base de manteca Bueno, tampoco se va a derretir a volverse líquido. Ahí está, ¿no? Esa es la prueba. <risa> Qué lindo. Me he vuelto experto <risa> de, para probar chocolates. Cuando se derriten los dedos significa que ya está. Igual acá, mire, estoy agarrando y ya lo siento que se va moviendo. Ahora ya es... Confirmado, comprobado que es un chocolate puro. Ahora probamos. <risa> Sin duda. El un sabor más excelente de sí, calidad. La mano, más Se deriva, ¿no es cierto? La, acá igual. Ese es el chocolate de calidad. ¿Qué le dice usted, Don Carlos, a sus clientes bolivianos, extranjeros, que con absoluta firmeza y seguridad? Siempre que llegan a Sucre, compran los productos de Taboada. Primero, agradezco a toda la gente que viene, que recuerda y desde sus antepasados, diríamos, eh, que nosotros hacemos un buen chocolate. Le digo que siempre estamos prestos a servirlos, que siempre procuramos que tengan la, mayor, la mejor atención en nuestros puntos de venta. Eh, nuestras puertas están abiertas para que puedan hacer visitas. Obviamente, hay que pedir una programación vía internet. Eh, les mostramos la fábrica, las áreas que sí son visibles y nuestro compromiso de seguir teniendo lo que diría yo la mejor calidad de chocolate de Bolivia. ¿Qué y se viene sí. para el futuro? Antes les voy a contar otra anécdota. El, Adelante, un año antes de la pandemia, a través de un programa de internacionales, a sugerencia de producción, vino un técnico eh, belga con experiencia en Alemania en chocolates. Estuvo como 20 días y vio toda la planta y me dijo eh, no tengo mucho que enseñarle de lo que, no tengo nada que corregirle ni enseñarle lo que usted está haciendo. Tal vez puedo sugerir algunas otras líneas de productos que experimentamos. Y un día agarró una barra de chocolate más pequeña que esta, que esta digamos es una X y me dijo en mi opinión es el mejor chocolate del mundo que es un chocolate belga. Porque contrariamente a lo que la gente cree, el chocolate belga es mucho mejor que el chocolate, mira, Mire, es el, es el chocolate suizo. ¿Cómo en pocos minutos se ha ido derritiendo en mi mano? Entonces me dijo, voy a abrir la, el chocolate este extranjero, lo voy a probar y ahora voy a probar el suyo. Ya fue una entrevista personal con él. Sí. El, el, ¿El mismo juego de, no, no, del agua? No. Creo, Creo que, que no. no, pero lo comparó y me dijo, tu chocolate es casi tan perfecto como este que en mi opinión es mejor chocolate. También recuerdo que hace 4 o 5 años vino una experta en degustación, se le presentaron una serie de barras de chocolates en algún canal nacional, ella probó y cuando probó, dijo, ¿cuál le gusta más es este? Entonces, ahí le dije, dijeron, esta es Taboada. Sí, dijo, porque los otros son golosinas. Porque no son un chocolate puro y algo así. Bueno, entonces, eh, yo le digo a la gente que son bienvenidos, bienvenidos a comer un buen, probar, le un buen chocolate, una ciudad linda, y que Taboada tiene el compromiso firme, que es un legado que yo también dejaré a las próximas generaciones, que siempre mantengamos la calidad y la pureza del chocolate. Tenemos un buen chocolate, tenemos distintos chocolates negros, eh, el, el, el, el normal, intenso. Productos? Bueno, nuestro inventario de productos son 147 productos. Obviamente, cuando hablamos de esta tableta vienen dos tamaños, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero tenemos la línea de chocolate amargo que, que está comprobado que es muy bueno para la salud, ¿no es cierto? Que es un antioxidante poderoso. Pero el chocolate verdadero como este que tiene manteca de cacao, porque el que tiene la grasa no tiene las cualidades de curativas medicinales que tiene el otro chocolate. Y también tenemos chocolate para diabéticos, chocolate para cocina, para repostería, en fin, una variedad que quiere. Y cuando vienen muchos clientes y nos, me preguntan o preguntan ahora producción, a mí me dicen, ¿nos puede hacer...? Eh, este tipo de chocolate, yo le digo, mira, yo te puedo hacer el chocolate que tú quieras, menos dos chocolates. Dos tipos de chocolate, pues no te las haría nunca. ¿Cuál es? Ni con cocaína, ni con marihuana. <risa> <risa> bueno, ahí está. Ese humor de don Carlos. Le agradezco muchísimo de poder haber compartido gracias, con nosotros gracias. estos 60 minutos de programa y que haya comentado a la audiencia parte de lo que es ese legado y que sin duda vengan muchos años de éxito para Chocolate Estabada y para la sociedad boliviana que sigan aportando con ese cariño, con esa pasión de seguir construyendo y llegando a las familias bolivianas con esos sabores de calidad como tiene Chocolate Estabada. Gracias, don Carlos. Gracias, don Carlos. Gracias, don Un gusto haber podido llegar a tu audiencia a través de ustedes. y Mucho éxito en su canal. Nosotros vamos a despedirnos en el programa Referentes, obviamente disfrutando de los chocolates Taboada y que el próximo sábado estaremos con otros referentes de la sociedad boliviana. Desde la capital del estado, junto a todo el equipo de Avia Yala Televisión, nos despedimos agradeciéndoles siempre su preferencia. Adiós Bolivia.